Hola gente, estamos en un nuevo vídeo Celebrando aquí la Navidad Porque ayer fue día 25 Día en el que todos sabemos lo que pasa Que viene Papá Noel Y nos traer un par de regalitos Bueno, Fortnite nos, da, nos ha dado este regalito Una skin bastante preciosa No he jugado todavía con ella Y bueno, vamos a ver si la gano Porque... Hace mucho que no hagan una partida La verdad Sigo teniendo la pantalla de carga del evento final No sé por qué Vamos ya a la partida ¡No! ¿Me acaban de recrolear? ¿Me acaban de recrolear? Bueno, dejemos eso a un lado Vamos a ir a A, ser, a serradero abandonado Voy a intentar caer aquí por el árbol cerca Porque aquí hay un montón de loot Creo que no cae nadie Dos personas que caerán aquí Bueno Oigo disparos Ahora mismo no quiero enfrentar a nadie Tres fusiles aguijones Me he encontrado ya Una escopeta ¿Por aquí qué hay? Nada, vale Vamos a pelear luego voy a coger madera Ahí hay uno Entonces lo vamos a matar Cogemos esto Y lo matamos Y nos matamos a los tres No sé ni lo que acabo de hacer ahí La verdad algo gente, no sé Vale, y ahora vamos a recoger madera También necesitamos bastante madera Me voy a coger este fusil porque de verdad me gusta este fusil Este es el mejor sitio si queréis Hacer una ruta porque Ahora mismo yo Tengo una ruta En el capítulo 3 que para mí es la mejor Que es ir aquí Luego aquí A la casa de cascanueces Luego ir aquí que hay una llama Y luego ir a la zona Bueno, si la zona está ahí Si la zona está en China, por ejemplo, ahí Pues... Pues no sé lo que haré La verdad Vale Oh, oh. Muerto y tenía lo de Spider-Man. Bien, bien, bien, bien, bien. Pero genial además. O sea, porque no me ha quitado ni, ni uno de vida, la verdad. Supongo que me habrá robado la llama. Pero bueno, nos lo matamos, que eso es lo que importa Y vamos ahora con los de Spiderman Hacia zona Bastante bien nos ha salido esto Aquí veis lo de Spiderman Estamos en zona Una llama Ah, no No es una llama Ah, pues sí, mira, una llama Una llama más lo de La llama No sé por qué No tengo mk 7 y no le puedo spamear A la llama Entonces... Debería haberme cogido el mak 7 porque spameaba más. No, no, no, no. A un segundo. Dios mío. He sufrido ahí, ¿eh? Bueno Uf, he sufrido ahí bastante El regalo, a ver De regalo Oye, oh, yeah, no está mal No está pero que nada mal bueno, ahora vamos hacia ahí Hacia el lago No hay nada para colgarme No pasa nada Vale, nada Hay un tiburón aquí Eh, vale Gente por ahí Eso me gusta Que haya gente Vale, mata a un tiburón Vale, no, creo que no es bot Marísima, ahí ¿eh? También es bastante... Bueno ¿Por qué habré dicho algo? ¿Por qué habré dicho? ¿Por qué habré hablado? Oh. Uf. Dios Uf, Lo he sufrido No has visto como lo he sufrido Por Dios Ay, Espero que nadie me venga más No tenía curas este Dios He sufrido bastante No tenía curas, ¿verdad? Ah, por sí, mira Uf, Vale bueno, espera, me lleva los minis. Creo que sí, me va a llevar los minis. Mejor... Podría llevar el spray también, pero tengo lo de Spiderman. Como que ahora mismo no. Vayamos vale, a ir aquí. Yo creo que ya lo no han looteado, sí. Bueno, mal looteado. Uf, tengo el corazón a mil, eh. O sea, ahora mismo. Tengo el corazón a mil. De momento vamos bien, vamos bien. Quedan 12 personas. Mal, creo que va a ir a, hacia pisos Congelados Pisos congelados los llamo yo, la verdad Vale, ahí hay gente No me apetece ir a por ella Gente, no hay gente, o era imaginación mía. Vale, creo que era imaginación mía, la verdad. No oigo nada. Ah, oh, uno se han matado. oh. oh. Ahí hay gente Lo matamos Ahora mismo nos va a venir el otro Nos curamos un poquito. Uh. No pasa nada. Nos piramos... Uf, tengo el corazón a mil. Dios mío Mejor no digo nada sobre la partida, porque al final me van a matar, me van a meter un nipazo ahí Ahora mismo si me dan un nipazo a la cara muro pero uh, bien muertito que hay bastantes setas voy bordando un poco ahí la zonita Aquí, por si acaso Bien, bien, bien usaría enfrentado con enfrentarle contra él vale Está ahí, ¿verdad? Sí, creo que está ahí Oh, tercero Bueno No pasa nada, bueno, gente Tercero con 8 kills me hubiese, me hubiese gustado ganar la partida Pero no se ha podido Y bueno